surge una preocupación muy grande por parte de las ONGs en Venezuela. Puesto que eh, la política de Maduro está sacando unas leyes en las cuales eh, se vuelve un poco contradictorio. Es como quitarle el poder, quitarle la fuerza a estas ONGs. Y tenemos que ser conscientes de que las ONGs no solamente en Venezuela sino a nivel mundial. Hace, juegan un papel importante sobre todo con las personas más vulnerables. Son fundaciones sin ánimo de lucro. Reciben donaciones de todas partes La mayoría, la gran parte de, la, de las fundaciones, de las ONGs Utilizan esos dineros, vuelvo y digo, para la gente vulnerable Y ellos están muy ligados con los derechos humanos Para que precisamente se tranquen todas esas arbitrariedades que pasan eh, Sobre todo en los gobiernos dictatoriales, como es el caso de, de Venezuela Entonces acá la preocupación que existe es Si ellos se someten a eso ¿Hasta dónde pueden llegar? O sea, ¿qué es lo permitido? Es la, la primera pregunta. La segunda pregunta sería, ¿y si no lo hacen qué? ¿No los van a dejar funcionar? Entonces eh, viene algo contradictorio, porque ya vemos una arbitrariedad que es digno reflejo y que sirve como punto de mira el caso de Javier Tarazona, que va a cumplir ya casi dos años de detenido, porque él sencillamente con su fundación Fondarredes, ellos sencillamente eh, hablaron algo, algo que está pasando. Que es que la guerrilla vive en Venezuela. Y más sin embargo. Ellos fueron hostigados. Y cuestión, y fueron a colocar la denuncia. En lugar de recibirle la denuncia. Los dejaron detenidos. Y ya va a completar dos años. Y una cosa que resalta mucho. Es que él se encuentra muy enfermo. Y no se sabe en qué situación está en estos momentos. Dicen ellos tener pruebas. De que él es. Eh, bueno. Le dictan un poco de cosas. De terrorismo y vainas. Para delinquir. Pruebas que nunca muestran. Entonces al ver ese punto de partida con Javier zona entonces uno dice que se puede esperar con las ONGs. Aquí la cosa está delicada y es algo que de pronto se tiene que poner y mirar muy detenidamente qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a firmar y hasta dónde se les puede permitir y a ver si la comunidad internacional también hace su presencia ante esta decisión que está tomando Venezuela. Lo hemos dicho y lo seguimos diciendo que a veces es peor la cura que la misma enfermedad. Denuncian que la dictadura de maduro busca controlar a la sociedad civil venezolana con la regulación de las ong cuando supuestamente quieren legalizar ciertos estatutos es más bien una manera de tener controlada y amedrentada a la sociedad fue así como la agrupación acceso a la justicia advirtió que el proyecto impulsado por el chavismo afectará a fundaciones empresariales clubes sociales, instituciones y asociaciones deportivas. La denuncia por parte de la ONG Acceso a la Justicia resalta que el régimen chavista busca controlar a todas las organizaciones de la sociedad civil de Venezuela a través de la ley de regulación y fiscalización de organizaciones no gubernamentales aprobadas en primera instancia a la espera de una segunda discusión. La ley promovida por la contundente mayoría oficialista de la Asamblea Nacional AN Parlamento aseguró, según la ONG, que afectará a casi toda la totalidad de las organizaciones civiles sin fines de lucro y existentes, sean estas de hecho o de derecho. O sea, aquí cae el de arriba, el de abajo, el de la mitad, todos aquellos que pertenezcan a las fundaciones, a las ONGs como tal. La cosa se complica, sin importar si son derechos humanos, asistenciales humanitarias educativas culturales o se dediquen a cualquier otro ámbito atañe a casi todas las instancias de la sociedad civil organizada que no estén reguladas por leyes especiales tales como sindicatos o gremios la ong resalta que de la forma en que están redactando los artículos del proyecto no sólo serán afectadas por el texto organizaciones que defienden derechos humanos, sino un universo enorme de organizaciones civiles sin fines de lucro sin importar su objetivo. Por este motivo creemos que fundaciones empresariales, clubes sociales, instituciones y agrupaciones deportivas serán consideradas organizaciones no gubernamentales y deberán inscribirse en el nuevo registro previsto en la ley pues de lo contrario no podrán funcionar, es lo que percibe la ONG. Vuelvo y digo, ellos están colocando las condiciones. Aquí, ¿cuál sería el papel? Porque sabemos el papel que tiene la ONG, pero ahora, al estar sometidos a esa ley, ¿a qué tienen que someterse en ellos? ¿O hasta dónde pueden llegar? ¿O si les van a dejarse realmente seguir haciendo el trabajo de ONG? Lo que significa que todas estas organizaciones deberán cumplir la avalancha de trámites que contempla el proyecto legal oiga la avalancha se está hablando de una mano de papeles y mamotretos pues de lo contrario podrían ser objetos de multa de hasta 12 mil dólares según la ONG este texto lo convierte en una amenaza para cualquier expresión de la sociedad civil organizada en venezuela y muestra una vocación totalitaria del partido de gobierno sabemos claramente que para el chavismo el que no piense como ellos será considerado enemigo y allí se convierte en dictadura. Por eso, según ellos, han reiterado que numerosas ONG funcionan como operadores políticos en contra de la llamada revolución bolivariana. Ya le metieron política a esto. De esta manera buscan establecer mecanismos que permitan identificar la procedencia de las donaciones que reciben. Alianza por la Libertad de Expresión de Venezuela agrupa a 10 organizaciones, advirtió que el proyecto de ley pondrá en mayor riesgo la posibilidad y ayuda y asistencia a los venezolanos. Esto es preocupante porque volví digo, es como lanzar al agua a alguien a un nadador amarrado de los pies y de las manos. Podrá ser un nadador, podrá ser muy profesional pero no va a poder eh, avanzar porque va a estar amarrado de pies y de manos y así está la ONG en este caso y aquí es donde se forma la parte preocupante. Esto es interesante pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, le den like, activen la, la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios porque gracias a sus comentarios aquí seguimos siendo los número uno, los que estamos dando las noticias tanto de Venezuela como parte del mundo, sobre todo en los países donde existe la tiranía y la dictadura y mantenerlos a la par, o sea nosotros somos en este momento las voces de esos colegas que están amarrados porque sencillamente no pueden hablar por ello rechazamos este proyecto por poner en riesgo la posibilidad de ayuda y asistencia a personas en condición de vulnerabilidad su aprobación afectará a los distintos sectores de la población venezolana que son los beneficiarios directos e indirectos del trabajo de organizaciones programas proyectos sociales humanitarios y de derechos humanos dijo el grupo en un comunicado lo único que busca esta norma es criminalizar y restringir toda iniciativa que reciba de recursos de la cooperación internacional para ejercer la libertad de asociación protegida por el derecho internacional. Aparte de estar arrodillados, las ONG venezolanas ya están sometidas a una serie de registros necesarios para el cumplimiento de compromisos fiscales que se encuentran paralizados desde el 2019 cuando el servicio autónomo de registros y notarías prohibió registrar actos de organizaciones de este tipo, de decisión que se mantiene hasta la fecha. Vuelvo y digo, esto es una trampita más, porque esto sencillamente lo que hace es colocar la cáscara para que sencillamente no puedan hacerlo. Cuando dice que es una cantidad de papeles, un mamotreto de papeles, pues imagínense todo eso. Y ahora lo que tienen que tener cuidado, y como dice la canción, no vi la letra chiquita, esa letra chiquita que hay en los contratos toca tenerle mucho cuidado porque ahí es donde está la trampa Porque no olvidemos que como estos señores todo lo que va en contra de ellos lo toman como instigación al odio Traición a la patria porque no piensan como ellos Entonces aquí cualquier eh, papayazo que den ahí pierden Ahora dice que la fiscalización del mismo contempla multas hasta de 12 mil dólares 12 mil dólares, estamos hablando de más o menos un promedio de 60 millones de pesos que tampoco están debajo de la almohada. Esto es para las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones. Imagínense, por un lado tienen que conseguir los, los 12 mil dólares y por otro lado tienen que hacer un mamotreto de papeles. Y la tercera que es la más fregada, las ONG reciben donaciones de toda parte del mundo y de todo mundo. Es como si van a contratar un, el ejemplo es coloquial, van a, a contratar un artista y entonces el artista le dice vale 100 mil dólares mi presentación. Y entonces él le va a preguntar al, al que lo contrata, bueno, pero usted se ganó la plata honradamente, usted la trabajó, usted cómo consiguió esa plata para yo recibirla. No, mentira. El artista, él va a cantar porque sencillamente le pagaron y chao. Es como cuando usted va a comprar un carro. Si el vendedor del carro le dice, usted sí se ganó esa plata bien ganada para yo vender el carro, no. Usted paga el carro y tal, luego se lo llevó. Y aquí las donaciones pasa lo mismo. Si en este momento quieren mirar la procedencia de esas donaciones, ahí va a ser complicado. Eso es algo de estar ojo pendiente. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.